Pues acabamos de terminar el primer pre CCV de esta nueva etapa y ahora pues la gente está aquí tomándose algo. Hemos conseguido acabar a la hora lo cual está muy bien, es muy importante para conciliar y para tener un buen ritmo de asambleas y hemos tomado decisiones en aspecto organizativo de las nuevas personas que van a integrar el CCV elegidas tanto en representación de los círculos territoriales como por sorteo y hemos puesto encima de la mesa pues las próximas decisiones políticas que tendremos que ir tomando en cuanto se constituya con todas las responsabilidades. Ahora pues a, a descansar y buen el fin de semana.